Bueno, Shalom, Shalom, aquí estamos aquí estamos todos juntos en la tertulia del patio del Templo de Pasos. Eh, primero, para empezar, como notaréis, gracias a Dios hemos mejorado la iluminación y la imagen, y creo que hasta el audio, invertimos en una cámara nueva. Y bueno, lo único que no he logrado resolver todavía es, un segundo, es este reflejo de la luz en mis lentes. Si hay alguien que entiende de eso, es bienvenido a darme consejos. Y si no, buscaremos online consejos como siempre. Eh, en los últimos días, en un grupo nuevo que tenemos... En, en la constelación del Templo de Pasos, que se llama Torrente de Links, Torrente de Links entre el Templo de Pasos, al que están todos invitados. Es un espacio distinto de la tertulia. En la tertulia trabajamos en base al contenido que producimos. Eh, trabajamos en, en comentar y en agregar contexto a todo lo que hacemos en forma de videos, de libros, un segundo, eh, y así. Y de ese modo, al igual que en todo el resto de, de los espacios que de alguna manera administro, manejo en las distintas plataformas, en general eh, mostramos contenido que producimos nosotros mismos. Pero a veces eh, queremos compartir cosas que encontramos por ahí. Entonces, para eso eh, tenemos, por ejemplo, para cosas muy especiales, la biblioteca pública del Templo de Pasos. Y ahora, para esos links que uno quiere compartir a veces en familia, en comunidad, eh, que pueden ser eh, desde cuestiones filosóficas a, a narrativas, a música, eh, a lo que sea. que eh, que, que de todos modos eh, entra, entra en el marco del camino que recorremos juntos. Bueno, para eso creamos el torrente de Links. Y entonces en el torrente de Links, un, un compañero posteó, un tertuliano posteó un video de un curso que da o que dio. Albert Goslan, del canal Kabbalah Mashiach en YouTube, a partir de un libro de Rabí Yosef Yikitilia, uno de los discípulos y continuadores de la Kabbalah de Rabbi Abraham Abulafia, una clase, un curso, e incluso en ese canal y quien lo imparte, que que tienen un enfoque, eh, un enfoque de la cabalá, un enfoque de, de la tarea de enseñar, de la vocación de enseñar, con el que, por decirlo de, de un modo lo más preciso posible, no consiento. No siento con. Y, y voy a intentar desde... Desde algunos referentes que vienen de los pilares fundamentales de la Torah que conocemos y hasta de la Kabbalah que conocemos, y también desde la filosofía, voy a intentar rodear ese tema sin tocarlo específicamente y, y voy a agregar algunos, algunos parámetros de pensamiento acerca del camino que recorremos y, ¿Y qué es bueno en ese camino? Propongo que partamos de, de una situación de conflicto. De una situación de conflicto que es capaz de adoptar una enorme cantidad de, de formas y de manifestaciones y que vivimos, nos topamos con ella de continuo. Vamos a usar como primer ejemplo un ejemplo de la al Judía. En la al Judía, a partir de los mandamientos en grande de la Torá, hay, hay reglas bastante estrictas, límites bastante estrictos a las acciones que voy a poder llevar a cabo con mi propio cuerpo, con mis propias herramientas de acción, en Shabbat. Por ejemplo, no, no voy a poder hacer nada que involucre encender fuego, ni siquiera el modo de encender el motor de un auto. Eh, de modo que no voy a viajar en un coche con motor a combustión bajo ningún concepto en Shabbat. No obstante, la Torah y la alajá, la alajá que es la normativa que rige a la ley, eh, nos dicen que «picúa nefesh doje Shabbat», Piku una situación de peligro de vida, pasa por encima de Shabbat. Esto quiere decir, hay alguien ahí, estamos en medio de Shabbat. Hay alguien ahí tirado en la calle, por alguna razón, que se ve muy mal. Y si el tipo está en peligro de vida, yo tengo la mitzvá más importante que la de Shabbat, de salvarle la vida. Por ejemplo, de subirlo a mi coche, encender el motor de mi coche y viajar al hospital. Una señora a punto de dar a luz empiezan las contracciones dos horas después que empezó Shabbat y sobre la medianoche rompe la bolsa. La Torah me dice, si hay peligro de vida, tienes que subirla al coche y llevarla al hospital. El problema es que yo no sé si hay peligro de vida, en ninguno de ambos casos. Eventualmente, si no atiendo a la persona, y la persona se muere, de facto voy a saber que había peligro de vida. Pero si llevo a la persona <coughs> al hospital, nunca voy a saber si le salvé la vida o profané mate en vano. Eso pasa también en, en cosas del día a día. Si yo tengo, si donde yo vivo hay dos o tres opciones educativas distintas para mis hijos, y, y ninguna de ellas haya gracia a mis ojos, yo estoy en una encrucijada que en principio no tengo herramientas para resolver, igual que en los dos casos previos que traje. En todos estos casos, lo único que me va a significar un, un push, una ventaja competitiva, es haber aprendido a pensar. Haber aprendido a pensar, <coughs> en nuestro enfoque, del modo en que la Torah se enseña a pensar. Cuando yo aprendo a pensar del modo en que la Torah me enseña a pensar, sé evaluar o al menos tengo muchas más probabilidades de saber evaluar qué va a suceder en un caso y qué va a suceder en el otro, y dónde estoy ganando y dónde estoy perdiendo. Y entonces, haber aprendido a pensar desde la Torá me va a ayudar a tomar mucho más probablemente, la decisión acertada. Ahora, yo acabo de puntualizar que de lo que se trata es de aprender a pensar desde la Torah. Vamos a otro lado. Vamos a otro conflicto aparente que Baruch Hashem no es tal venimos de conversar acerca de, de ese terreno poblado por las cosas en las que tienes que decidir desde la duda. Y dijimos que desde la Torah. Vamos a preguntarle al Rambam, a Maimónides, qué piensa al respecto. Eh, tengo que, que aclarar en este punto, en un, en un paréntesis básico, que lo que voy a explicar ahora desde el Rambam y también desde Rabí Eudá Levi, el autor del libro El Kuzari, de alguna manera te he explicado mucho más en detalle en el libro de las siete mujeres profetas desde la convicción de que lo que hicieron nuestros sabios en el Talmud, en el Tratado de Meguilá, cuando aclaran quiénes son las mujeres profetas, nos mandan a entender esto que vamos a estudiar ahora acerca de la profecía. El Rambam dice en su libro Morene Bujim, La guía de los perplejos, de todas estas cosas, eh, si... No, no voy a decir si quieren, pídanlo. Eh, voy a intentar acordarme cuando suba este video, voy a poner las las fuentes de, de las citas que estoy trayendo. Eh, el Rambam en Morenebujim eh, asume que todos los hombres que descendemos de Adán, del primer hombre, somos creados igual que Adán con Zelem Elohim. Y, y explicamos, dedicamos a eso un largo capítulo en Esabiel, a explicar qué es el Tzelem Elohim. Y, y dijimos que Tzelem lo podemos traducir como semblanza, como, como impronta. impronta. Pero podemos ir un poco más profundo que eso. O sea, la palabra Tzelem en sí misma, si no hablo específicamente del tselem divino que pone en el hombre, la palabra tselem <coughs> tiene dos acepciones. Eh, la primera es la raíz del moderno verbo le tzelem, que es fotografiar. Cuando yo fotografío algo, hago un tselem de ese algo. Y, y la segunda, y se parece mucho, un tselem es un ídolo también un ídolo al que gente idólatra rinde culto. Y también porque se parece, o sea, rinden un culto que se parece al, al culto a Dios, pero es un culto a nada, es un culto a ellos mismos. Eso es un tselem. Ahora, cuando yo digo tselem elogim, entonces, estoy diciendo aquello que me hace parecido a Dios. El tselem de algo es lo que hace que algo sea específicamente ese algo. Vamos otro paso más allá. Yo estoy sentado en una silla. Ahí, atrás, tengo dos sillas más. Y ahí tengo un sillón que forma parte de la familia de las sillas. Esas dos sillas que tengo ahí son completamente distintas de esta silla en la que estoy sentado no tienen posabrazos, no, no son mullidas, no se pueden subir y bajar, y tampoco tienen ruedas. Y el sillón que tengo ahí tampoco tiene ruedas ni se puede subir y bajar, pero tiene una contextura distinta. ¿Qué hace que todos se llamen igual? Todos son sillas. Lo que hace que todos ellos sean sillas es que yo puedo sentarme en ellos y tienen un respaldo, porque si no serían bancos o taburetes, entonces tengo donde apoyar la espalda. Y toda cosa que cumple con esa regla, tiene el selem de Silla. Bien, volvamos a, atrás y volvamos al Rambam. El Rambam dice que, y, y acá vamos a tocar otro tema que se trató en el torrente de links El Rambam dice que, todos los hombres somos creados con Selem Elohim. De modo tal que, a priori, en el momento en que nacemos, antes de culturizarnos, para decirlo en palabras fáciles, Dios no está más lejos ni más cerca de nadie que de nadie más. Dios no es más accesible para una persona que para otra. El camino hacia lo divino eh, está abierto básicamente ante todos por igual. Y, y eso es hermoso porque eso además consiente el sentido común. Y porque eso además a priorísticamente eh, tira por tierra cualquier teoría que busque discriminación racial o étnica, de ningún tipo y en ninguna orientación. No parece haber sido muy útil a, a, a, la, a la civilización humana en general eso, pero, pero lo tenemos, es una herramienta de la que disponemos. Y entonces, el Rambam se dice que siendo así, de modo apriorístico, Tampoco hay una diferencia real entre la capacidad de un judío a la capacidad de un gentil de acceder a la profecía. Y acá tenemos que hacer otra salvedad. Porque esto lo explicamos en Siete Mujeres Profetas. Eh, la salvedad es que la enorme mayoría, si no todos de los profetas hombres, que varones que aparecen en el Tanaj. El modo en que se convierten en poe en profetas es que viene se les manifiesta el creador un día. Toc toc, hola tú. Bueno, tú tenías una vida hasta ahora, un trabajo, una casa, mujer, hijos, bueno, olvídate de todo, a partir de ahora eres profeta, tu pueblo seguramente te va a odiar la mayor parte del tiempo y no vas a volver a tener descanso en toda tu vida. Y en general, el profeta del caso intenta escabullirse. No es una buena cosa ser un profeta en el pueblo de Israel. Eh, <coughs> y en general, el profeta que intenta escabullirse no lo logra. Frente a ellos, cuando nuestros sabios eligen, en el tratado de Megilá del Talmud de Babilonia, si me acuerdo bien, hoja 24b, cuando eligen siete mujeres que están en el Tanaj, y dicen, estas son las siete mujeres profetas en el Tanaj, hacen una elección un poco rara, porque de las siete, solo cuatro es obvio en el Tanaj que sean profetas. Y encima en el Tanaj hay una quinta mujer que es profeta y ellos no la incluyen. ¿Qué tienen en común las siete mujeres profetas? Que el camino de ellas hacia la profecía es inverso al camino de los hombres. Las mujeres profetas demuestran que sí se puede. Las mujeres profetas no reciben un llamado de Dios. Reciben un llamado de su pueblo, reciben un llamado de las circunstancias, reciben un llamado de su gente. Dicen, es imperioso arribar a la profecía. Es imperioso hacer algo distinto ahora. Es imperioso a lo del Quijote despacer este entuerto. Y entonces ellas se estiran hacia la profecía hasta que logran hacer su recipiente y su recipiente recibe la profecía. El Rambam de alguna manera, ahora paso a interpretarlo, cree que esa profecía es posible, que ese modelo de profecía es el modelo de profecía en el cual a priori todos los hombres somos iguales y todo depende del camino que sigamos a donde arribemos hago una digresión. cuando digo arribar a la profecía y es lo que voy a seguir diciendo porque es en los términos en que en que hablan los sabios que estudiamos por favor incluyan semánticamente en esa idea de arribar a la profecía incluyan que eso es lo mismo que decir, hacer un cli, hacer un recipiente hábil en mí para la, la cabalá profunda de los ángeles, para lo que llaman por ahí en un idioma inapropiado, cabalá aplicada, cabalá práctica, todas esas cosas que, a diferencia de antaño, en su versión verdadera, están accesibles a todo el mundo. No en YouTube. Eh, pero que adquirirlas, tocarlas, implica ser capaz de encarnarlas. Y ser capaz de encarnarlas depende de quién soy yo en ese momento dado. Dado. Y solamente quién soy yo en ese momento dado. El producto de qué vida y de qué circunstancias soy yo en cada momento dado. Quedémonos con eso. Vamos a saltar al kusari. Hace muchos años hicimos una pequeña serie de clases acerca del kusari, pero quien busque online el kusari <risa> Va a encontrar seguramente en la traducción del texto. Es más, luego voy a buscarlo, creo que lo tengo, y lo voy a subir a la biblioteca pública del Templo de Pasos y os lo voy a anunciar a todos. Eh, el Kuzari, no, no voy a hacer una larga disquisición acerca del Kuzari ahora, pero Rabbi Aouda escribió el libro El Kuzari basado en una leyenda que hay quienes opinan que, que es verdadera y hay que quienes opinan que no, y a nuestros aspectos da igual. Eh, una leyenda que habla de un reino en algún punto de la antigua Unión Soviética, pero mucho antes de la Unión Soviética, un reino llamado Kuzar. Y en ese reino llamado Kuzar reina un rey que es un hombre bueno y justo, un tzadik. Y este hombre, que es un rey bueno y justo, rinde culto a diversos ídolos que conforman la religión del reino de Cusar. Y un día, una noche, este rey empieza a tener revelaciones en sueños, todas las noches. La misma revelación. Una voz celestial que le dice, tus intenciones son buenas, pero tus actos no lo son. Y así noche tras noche hasta que el rey se da cuenta que hay algo que tiene que cambiar, que el modo en que se conduce no es el correcto. Y empieza a buscar qué otra alternativa puede ser que tenga razón y por supuesto no se dirige a los judíos, porque todo el mundo sabe que los judíos son un pueblo despreciable. De modo que empieza por hablar con alguien que, viene, que habla en nombre de la filosofía griega, que no logra convencerlo. Luego habla con un cristiano, que tampoco logra convencerlo, porque para que le hablen de la Torá de los judíos, hablaría con un judío. Y luego habla con un musulmán, que más o menos es lo mismo, el musulmán termina en la Torá de los judíos, y al final el rey Becusar habla con un Javer. Un jaber, en hebreo, es un amigo. Pero acá está usado... Del mismo modo que se usa, por ejemplo, en el Zohar, saber es un integrante del la Jaburá, un integrante de la cofradía. En el diálogo con el Jaber, el rey que ya no le queda a quien llamar, que él conozca, y al final del diálogo con el Jaber, el rey, al final del libro, el rey y todo su reino se van a convertir al judaísmo. Eh, y hay quienes dicen que buena parte de los judíos nací desde hoy venimos del de antiguo reino de Cusar. A lo largo de este diálogo, en un punto, requerido por el rey, el Javer le explica al rey que la creación está ordenada de modo piramidal, tal que abajo del todo de la pirámide está el reino de lo silente lo Domem en hebreo, que es el reino mineral. Sobre el reino mineral está el Tzomeaj, que crece por consiguiente. Este es el vegetal, que es vegetativo. Luego está el de aquellas criaturas que además de crecer también se mueven y tienen modos de, de expresión más sofisticados. Y es el reino animal, el Hai en hebreo el de los vivos, sobre el reino del Jai está el reino de lo, del Medaber el parlante, los seres que hablan, las personas. Y le dice el Jaber al rey Kuzari que sobre el parlante está el pueblo de Israel, como una categoría aparte. Y que lo que distingue al parlante, o sea, lo que no tiene el parlante y tiene el alma israelita, es algo, el libro está escrito en árabe, es algo que en árabe él lo nombra la safua. Y la zafua es esa chispa de espíritu especial que te hace hábil de profecía. Y por consiguiente dice el Haber al rey Kuzari que nadie que no sea del pueblo de Israel puede llegar a la profecía. Y nadie que no sea del pueblo de Israel, en nuestra analogía, entonces podría entender las profundidades, las profundidades impresionantes y celestiales de la Kabbalah. La verdad es que la mayoría de las interpretaciones del Kuzarí lo entienden como lo acabo de decir. <coughs> perdón. Y, y desde ahí probablemente algunas mentes simples u otras mentes sofisticadas que necesitaron eh, darle al pueblo judío eh, alguna, alguna razón de orgullo en, en medio de una historia de, de humillaciones y, y, y pobreza y muerte y cosas así de algún lado había que inventarlo. Entonces creo que muchos probablemente a lo largo de la historia se apoyaron, por ejemplo, en esto para pensar en una supuesta, en una posible supremacía, supremacía fundamental del judío sobre el no judío. Ahora, una lectura un poco más sutil, como nos merecemos, nos lleva a algo completamente distinto. El profesor Mija Gutmann, de quien les he hablado en alguna ocasión, eh, Profesor de, de filosofía judía, de filosofía hebrea, si no me equivoco, en la Universidad Hebrea de Jerusalén o en la de Barilán, y una mente brillante, lleva, lleva escritos varios libros muy interesantes en puntos clave de la Torah o de la historia judía. Y sus dos primeros libros trató, el primero fue una lectura especial del kuzari una lectura brillante del Kusari. Y el segundo, una lectura brillante de El Moreno Buhim, la guía de los perplejos del Rambam. Y hace unos días fue entrevistado por, un, por alguien que tiene un podcast de, de temas filosóficos acá en Israel, muy importante, y trajo allí una comparación brillante entre la posición del Rambam, que Habréis comprendido que parecen opuestas. La posición del Rambam, que va, va, va junto con Aristóteles, en aquello de que el objetivo de todo el camino es la construcción de la personalidad, o sea, es el ticún de, la, de, de las cualidades de la persona, y que por consiguiente, primero son las acciones, las acciones que te dan forma los hábitos que adquieres, y eso es lo que, la, la formación de hábitos correctos, es lo que va a formar tus cualidades, al revés de lo que se cree en general. Él actúa bien porque es bueno. A veces, por forzarse a ser bueno, por ejemplo, porque la Torah lo dice, y hacer acciones de bien que la Torah ordena, Él está haciendo esas acciones y recibiendo la resonancia que esas acciones producen, convierte en bueno el corazón de la persona. Volvamos a donde estábamos, ya vamos a llegar ahí. El Rambam dijimos que dice que a priori de todo lo demás, Cualquiera podría llegar a ser profeta sin importar de qué pueblo de qué etnia viene. El saber no rabí Judá Levi, sino su personaje Jaber, en su libro El Cusarí, le dice al rey de Cusar que no hay ningún modo de que alguien que no es hebreo judío pueda llegar a la nebuá. Y sobre esto el profesor Mija Guzmán observa las siguientes cosas. <ríe> la primera es que llamaría la atención porque en otros contextos queda claro que Rabí Udá -Leví no piensa así, con esa contundencia, y acá lo está poniendo en boca de uno un personaje suyo. En tiempos de Rabí Udalevi Leví, había otras fuentes que, que sí pensaban así. Y entonces dice Mija Guzmán, fíjate qué interesante. El rey de Cusar, para que esta situación se produjera, tuvo que ocurrir que el rey de Cusar tuviera una revelación divina, que es como mínimo un nivel básico de profecía que le indicó, tienes que salir a buscar un nuevo camino. Y entonces Rabí Audá Levi pone a un sabio judío que no tiene profecía, a decirle a un rey no judío que sí ha tenido la experiencia de profecía, que los no judíos no pueden tener profecía. ¿Se entiende la ironía? Definitivamente esto solo puede ser sarcasmo. Y, y ahí tenemos que hacernos una pregunta nueva, que, que es inevitable. Cuando... O sea, ni siquiera vamos a omitir la pregunta, vamos a ir directo a la respuesta. Al modo en que el libro del Cusarí termina con el rey y el reino entero de Cusar, volviéndose en un acto simbólico que da inicio a un camino muy largo, volviéndose parte integral del pueblo judío. En la historia que nos cuenta Rabí Eudá Leví, es obvio que Rabí Eudá Leví no se está refiriendo a que sólo el judío pudiera llegar a la profecía en términos de que el judío sea solo aquel que nació de vientre de madre judía porque un pueblo entero a continuación puede volverse judío <ríe> espero que se entienda lo que estoy lo, lo que estoy diciendo si hay alguien que en este punto quiere hacer bien en el contexto de lo que estamos ahora mismo, preguntas generales luego, pero en este contexto de lo que estamos ahora, si alguien quiere hacer alguna pregunta o precisión, o lo que sea, es justo el momento antes de que demos otro salto cuántico. Caramba, ¿estarán realmente ahí? Eh, <coughs> continúo entonces. Fijaos bien. Nombramos a Aristóteles hace unos momentos. Acá, gracias a Dios, lo que tengo es el iPad. Miren, mejor que el iPad. Vamos a hacer algo lindo. Eh, a ver, un segundo. Vamos a hacer una recorrida de texto. Y los voy a llevar conmigo. Muy bien. Acá estamos en mi blog de borradores. Este, este es un blog como para, como para volverse uno loco. Este Tiene borradores míos de como 20 años. Y acá me puse al, algunas citas para compartir con ustedes eh, eh, en lo que estamos conversando. Porque fijaos, hace unos minutos estábamos con Aristóteles diciéndonos que el modo de vida, las acciones del hombre, engendran en él las cualidades. Que cuando el Rambam de alguna manera lo va a hacer, en Moreno y Bujín, lo explica diciendo que en esas cualidades que se engendran en el hombre, a partir de un modo de vida bueno, justo, es donde el hombre puede revelar Sutzelem elohim ahora todo empieza entonces en la acción vayamos a la a la, a la fuente cercana más, más original que tenemos que tenemos a mano y esa fuente cercana está un segundito acá está en un libro que se llama Sefer ginujo que podría ser libro de la educación o de la inauguración. Alguna vez volveremos a hablar de eso, de cómo en realidad la palabra educación en hebreo en realidad es inaugurar el alma del educando. Eh, el Sefer Ajinuch, no eh, hay, hay distintas ideas acerca de quién es su autor. Eh, con la mayor probabilidad fue Rabeinu Bejayei, Bajiei Ibn Pakuda, un sabio maravilloso que escribió otros libros fundamentales. En Sefer Ajinuj, Rabbeinu Bajiei lo que hace es enumerar, hacer una enumeración de las 613 mitzvot, preceptos de la Torah, y explicar cada una desde varios puntos de vista distintos, de modo muy interesante. En su inciso 16, el Sefer Hinoj dice así: Leo y traduzco. Da Kiha Adam Nifal Kefi Peulotad. Sabe que el hombre es hecho, activado e influenciado de modo simétrico a sus acciones. O sea, lo que va bien. Y lo que va bien especialmente en el mundo de la acción, que es el nuestro. Y su corazón, o sea, sus sentimientos y todos sus pensamientos, también siguen, van detrás de las acciones que hace. Sea para bien, sea para mal. Ve a bilbabo, e incluso alguien que es en su corazón un malvado extremo. Vejo lietzer magshevot libor rak rakol hayom, y todo el instinto de los pensamientos de su corazón es solo mal todo el día. Y mi arrerujo ve a Simhistadluto ve batorao mitzvot. Si despierta su espíritu, y se obliga, y se dispone y se esfuerza, y se ocupa de modo disciplinado y, y con y con, hatmadá, con, con persistencia. O sea, día, otro día otro día sin cesar, en el estudio y la comprensión de la Torah, y en la acción de las mitzvot, y aun cuando no sea por, por amor a Dios, o por hacer caso a Dios, sino solamente por convertirse en alguien mejor de quien es, o por cualquier otra razón. Pero hace las acciones que la Torá le demanda de hacer miad inte el hatov. De pronto y rápidamente empezará a inclinarse hacia, hacia el bien. ahmad y amit Y por fuerza de sus acciones Extinguirá el instinto de mal en él porque detrás de las acciones son atraídos los corazones. Así nos dice el Seferaginoh. Entonces, entonces, va a tener sentido, va a tener sentido preguntarnos. A ver, un segundito, vamos a encontrar. Antes de que tenga sentido encontrarnos con el siguiente. Hasta aquí entendemos que en el mundo de la acción, y, y así lo entiende Aristóteles y también Sócrates, y así lo entienden de los sabios más grandes de Israel. El modo de construir tu personalidad, el modo de hacer tu ticún, la enmienda que viniste a hacer en este mundo, el modo de parecerte lo más posible a tu creador, Revelando de dentro de ti el Selem Elohim es la acción de mitzvot, la acción de preceptos. La acción de preceptos que me manda ayudar al prójimo, si él lo necesita, la acción de preceptos que me mandan hacer justicia. La acción de precepto que, que va incluso al pensamiento, porque la Torah dice explícitamente, por ejemplo, y es una mitzvah: Lotisna ajija bilbabeja, no odiarás a tu hermano en tu corazón. La acción de mitzvot, tomar las mitzvot que son conceptos y ponerlas en en la timeline, en la línea de tiempo de mi vida real, eso es la esencia de mi Tikkun. Y, y como me enseñó el Rambam hace un rato, y, y, y, y también Aristóteles, así es como forjo mi personalidad y así es como voy a forjar mis cualidades, Ahora, fíjate, entonces, porque sin duda, tanto el Rambam como el Rabío Godarevi, y yo también, los viernes de noche, cuando elevo en mis manos mi copa de Kidush y bendigo a Yem. dentro de esa bendición lo bendigo, yo bendigo tres cosas. Que nos bendijo de todo otro pueblo, que nos eligió de entre todo otro pueblo, de todos los otros pueblos, y nos elevó por encima de toda otra lengua, y nos consagró con sus mitzvot. Y entonces, <coughs> me pregunto, ¿cuál es el verdadero sentido de eso? ¿Cuál es esa elección? Ahora que el final del Kuzari me dijo que, aún si creyera, aún si creo, y, y lo creo, que hace falta ser de ese. Israel fundamental para recibir profecía verdadera o para constituirme un CLI adecuado para las profundidades más maravillosas y peligrosas de la Kabbalah. Ahora que yo sé que cualquiera puede convertirse en eso, solo puedo volver y preguntarle al Rambam otra vez, ¿qué es de verdad lo que me distingue? Yo, Israel... del gentil, en cuanto a todo esto de que estamos hablando. Y entonces dije, bendito Hashem, que nos bendijiste de entre todos los pueblos, nos elegiste de entre todos los pueblos. Ahí hay un pacto de Abraham, un punto de inicio, Decimos nos, pero el nos incluye todo el que está adentro. Porque lo que sigue es romemanu mi no se elevaste de, to de toda otra lengua, por sobre toda otra lengua. Y este es un punto fundamental, porque tiene que ver con esa conversión. La lengua, y hemos hablado de esto desde distintas fuentes en, en muchos videos y algo en los libros, eh, y, y da para mucho más. La lengua define todo en la cultura de un pueblo. La lengua, tu lengua madre, define cómo tú piensas las cosas. Si, si tu lengua madre es el inglés, tú a la luz le llamas light, que también quiere decir liviano. Y, y si tu lengua madre es una lengua latina o es el latín, a la luz le llamas lux, que también es la mamá del lujo. Lux es lo resplandeciente, lo majestuoso, lo que invoca reverencia. Y, y si tu lengua madre es en hebreo, entonces luz es or. Y, y or es básicamente energía y, y, y se remite a lo sagrado. ¿Te das cuenta? Y, y, y, y si en inglés entonces lo pesado es heavy y heavy sale de heaven, que heaven es el firmamento. Como que la palabra heavy, lo pesado en, en inglés, eh, eh, es en sí mismo, implica en sí mismo el desafío a elevarlo, a levantarlo. Eh, en cambio, eh, lo, lo pesado en hebreo es kaver que también es el nombre del hígado, que es el órgano con mayor peso específico en el cuerpo humano, y es la raíz del cabod, del honor, de la reverencia. No importa, está, está, están dados los ejemplos. Romemano eh, no nos elevaste de toda lengua. Lo que me dice solamente es que el hebreo de la Torah es el lenguaje con natural al acto de la creación, al, al algoritmo que, que ejecuta la creación en su renovación de continuo. Ese algoritmo está escrito en hebreo. Y en el momento entonces en que yo me hago cli, recipiente, por ejemplo, de las profundidades del hebreo, te voy a decir un secreto. Si yo me cumplí de verdad a las profundidades del idioma hebreo, ya estoy adentro de la Kabbalah profunda. Y el resto es un camino de iniciación que va a venir hacia mí. Y todo empieza en la lengua y por eso lo bendecimos así. Pero no termina en la lengua. Porque yo para poder ser ese Israel perfecto, ese Israel 100%, ese... Hombre que se parece todo lo que un hombre puede parecerse a Dios. Porque es todo lo hombre que es posible ser hombre el mejor sentido y más completo de la palabra. Necesito también la tercera etapa. De Kichanu be Mitzvotav. Y nos consagraste con tus mitzvot. Y, y ahí estamos todos los hombres. Porque quien no ha decidido un salto para convertirse en judío eh, oficialmente eh, ante un tribunal y entonces integrarse ya no solo al pacto de la Torá, sino también a una nación, que es completamente otra historia. Todo hombre es descendiente de Noé, toda persona es descendiente de, Noah, de Noé. De modo que las siete mitzvot, preceptos fundamentales de la Torá, Todos los hombres que existen y que existieron alguna vez sobre la tierra, hemos sido consagrados con ellas. Hablamos de eso en nuestro libro Siete señales de tránsito divino para tu vida y tu mundo. Es el libro que dedicamos a las siete mitzvot y ahí profundizamos el tema muchísimo más. No es el tema de hoy, incluso. Entonces. Cuando, cuando vengo y digo, que así escribí en el torrente de links, que desaconsejo efusivamente ese tipo de estudio, es porque si no estás en ese punto en el que las mitzvot de la Torah en la acción, le dan forma de continuo a tu corazón y esto es a tu modo de sentir y de pensar, la vida, la realidad, el mundo, todo. Y si además de eso no has hecho el viaje intelectual, desambullirte en las profundidades deliciosas del hebreo, Entonces, inevitable, inevitablemente estás ante ese tipo de enseñanzas, como, el, como el, el aprendiz de brujo en la leyenda, en la película, con, como, mono, como mono con navaja, no tienes idea de lo que haces. Todo eso se convierte en fuerzas externas, que no tienes modo de administrar. Que, que no tienes modo de conducir hacia bien, si llegas a intentar aplicar algo de todo eso que te dicen. Y el modo en que te lo dicen, para que tú creas que lo entiendes, aunque no tienes el clip para ello, se, se convierte en demagógico. Y de alguna manera denuncia que quien te lo está transmitiendo, acaso tampoco tiene el clic para constituirse de esa Torah que te está brindando. Enseñar Cabalá de verdad es algo que solo puedes hacer si vives Cabalá de verdad. Fuera de eso puedes mariposear alrededor, o, o sin mariposear. Puedes hacer lo que yo hice durante años. Porque en los, prim en los primeros años de, de Google Video y de YouTube, en el primer decenio de este siglo, eh, yo, yo, yo hice, hice, hice mucho eso porque pensé que eso podía ayudar. Yo, si, si buscan en los inicios del canal, eh, hay, hay videos míos de dos, tres horas, hasta uno de cuatro horas de corrido, eh, hablando metido dentro del Zohar y, y, y, y explicando los secretos más internos. La verdad es que eso, la impresión que, que tengo de, de esa etapa y de esa experiencia es que eso emociona a mucha gente, claro, es muy emocionante. Son, son los secretos, es todo tan raro, es todo tan distinto. Pero eso no le cambia la vida a nadie porque eso no da de verdad herramientas de nada. Herramientas para la vida práctica. Y herramientas para la vida práctica es aprender a pensar desde el estudio y, y tomar forma a partir de la acción. Tomar mitzvot y cumplirlas a rajatabla. Tomar acciones que, que son amables a la Torá y aunque no, las, aunque no las comprendamos, caramba, trabajar con ellas porque sabemos que nos van a hacer bien. Hay un punto que no quiero olvidar si me sigo yendo por las ramas y entonces lo voy a traer ahora aunque su lugar era más adelante y, y estamos llegando al final de todos modos, no se asusten. No sé ni cuánta gente somos en este momento, pero desde Hashem, muchos tendrán la oportunidad de ver esto grabado después también. La pregunta, Rambam, querido, si entonces no es el nacimiento, ¿qué es lo que distingue a eso que llamo Israel del resto de la humanidad? Y Rambam me va a decir muy claramente es la torá la diferencia es cultural como dijimos en un video de hace, un, hace unos días se acuerdan cuando, cuando estuve conversando acerca del banquete de platón y, y de la disposición del libro del banquete de platón en siete pasos seis muy precisos y uno y uno dispuso y caótico que me hizo acordar el Principito, que también está, el Principito de Antoine de Saint supery que también está dispuesto en seis pasos precisos y uno caótico. Y, y en ambos casos, en el Principito y en el Banquete, tuve un diálogo en algún punto, voy a corregir ese diálogo y lo voy a aumentar. Tuve un diálogo con ChatGPT al respecto de la comparación entre ambas obras para esto. Eh, en ambos casos, yo puedo, desde, desde mi vida de estudio y de vivir Kabbalah, puedo muy claramente identificar que los siete pasos están bellamente ordenados, como las siete sefirot inferiores, Geset, Murat, Iferet, Netza, Jod, yesod y Malhut. Y entonces la pregunta era, ¿qué? ¿Acaso Sócrates o Platón sabía Kabbalah? sentex Sentexuperi sabía Kabbalah? Y yo contesté que puede ser, pero es harto improbable y no hace falta que supieran cabalá. Porque cuando tú trabajas tu alma, desde la práctica de cosas que, que nacen de buenas cualidades, cuando tú asumes buenas actitudes que se traducen en buenas acciones, todo eso va obrando en ti el tikún que viniste a hacer a este mundo. Va, va puliendo tu cli, tu recipiente de luz hasta que tu recipiente es capaz de percibir cosas más y más altas, más y más íntimas, más y más profundas, más y más y más adentro. Y eso se parece muchísimo a esa idea de el Israel que puedes devenir. Entonces, entonces es fácil entender que hay ciertos niveles de percepción, que... Claro, es, es el alma tomando forma de las acciones del hombre. Y entonces lo más importante de todo, muchísimo más que aprender Kabbalah, es ser un hombre bueno. Muchísimo más que cumplir las mitzvot que tienen que, que, que, que, tienen que ver con la relación entre el hombre y su Dios. Antes que nada son las mitzvot que tienen que ver con la relación entre el hombre y y sí mismo, el hombre y su prójimo, el hombre y su mundo. En este punto, ¿alguien quiere interrumpir o contar algo? Es, es, es un buen momento eventualmente. Caramba, ¿estarán ahí? Eh, <coughs> bueno, nos estamos acercando al a lo que podría ser el final de, de esta exposición. Eh, quiero, quiero completarla con una, cita, con una cita fascinante, de un exégeta muy especial, que es conocido como el Recanati. El Recanati, en su comentario a la Torá, y específicamente en su comentario a la Parayaba Yejí, hoja 37. Es tan emocionante esto. No, perdón, antes del recanete. Me vais a disculpar, porque dejé colgado algo que no quería dejar colgado. Y, y, y me parece que, que es muy importante no dejarlo colgado. Al principio, hace una hora, quise marcar especialmente esta posición que, que no es una idea muy popular hoy día, de que las acciones atraen a los corazones, en términos de que mis acciones van a llevar a mi corazón a sentir las cosas de determinado modo. Sea por la vibración de resonancia, porque si yo le hago bien a alguien, ese alguien me sonríe y me agradece, va a emocionar a mi corazón, y así sucesivamente. El bien que sale de mí vuelve a mí, vaya cosa elemental, pero menos elemental y muy importante es que cuando vuelve a mí, va más adentro, va a darme forma, va a darme forma hábil de revelar lo divino que hay en mí. Ahora, ¿y entonces qué hacemos con aquello de qué? Lo más importante es estudiar, porque el estudio da forma a nuestro pensamiento. Estamos en un juego de espejos, está claro, ¿verdad? Dijimos que la acción es lo fundamental al tiempo que hay que aprender a pensar. Y, y esas dos cosas conforman un juego de espejos, cosas que vibran entre sí. Ahora, ¿por qué es la acción lo que está primero? Porque estamos en el mundo de la acción. Y en el mundo de la acción, la otra opción, como, como líder, es muy peligrosa, el caos me pasó, fue, fue, fue notable, estaba, estaba buscando estos versos de, de Irmiago estaba buscando de explicaciones, exégesis, a estos dos versos de Irmiago de Jeremías, que vamos a citar ahora, y me encontré nada menos, fue muy interesante eh, el encuentro. Me los encontré, la explicación que estaba buscando, la encontré en un artículo de Rab Yosef Carmel, de quien no sé nada hace unos 36, 37 años, 37 creo, cuando él fue mi primer rab en la primera yeshiva en la que entré a estudiar. Y, y duré poco ahí, me mudé al cabo de muy poco tiempo a mi segunda yeshiva donde me quedé. Y no volví a saber de él y de alguna manera uno hace shalom con el pasado. Fue en un artículo de él que encontré. Juntos estos dos versos que estaba buscando. Pongamos por caso que vamos, vamos a ver el caso más extremo y más fácil de entender. Voy caminando por una calle de por acá y veo a dos judíos ortodoxos, ultra ortodoxos, como se dice ahora, Jaredín, vestidos de negro, con sombreros y largas barbas. En apariencia, la información que yo tengo de ellos es bastante equivalente. Yo puedo dar por sentado que en el mundo de la acción, lo más probable es que ellos se conozcan a grosso modo, en la mayor parte de su tiempo, muy parecido. Eh, sus cocinas se administran de modo muy, muy similar, su tiempo tiene mejores claros porque temprano de mañana hay que ir al Beit HaKneset, a la sinagoga, a la plegaria de Sheharit, Y temprano de tarde hay que ir a la plegaria de Minjá. Y al anochecer o tarde en la noche hay que ir a la plegaria de Erbit. Hay una rutina de estudio. El Shabbat de cada uno de ellos seguramente se ve parecido. No obstante, vienen dos versos ambos en el libro de Irmiahú de Jeremías, capítulo 17. Un verso habla de uno de los hombres, el otro verso habla del otro. El primer verso dice así, Baruch asher Asheribtahba Adonai, Dehaya Adonai Nibtahó. Bendito el hombre que pone su seguridad en Hashem, y será Hashem su seguridad su garantía. Ese primer hombre pone su seguridad en Hashem, solo en Hashem. Su seguridad, su esperanza. Esto tiene mucho que ver con lo que estudiamos sobre el final, en el pórtico de Mashiach, en sanar el alma. Pone su esperanza únicamente en Hashem. El segundo verso dice, Arur Hagever Baadam, Basar Adonai y Asur El primero era bendito. El segundo dice, Maldito el hombre, maldito el varón, que ponga su seguridad, su esperanza en el hombre y ponga la carne de su brazo y de Hashem se alejará su corazón. Uno es el de la derecha y el otro es el de la izquierda. Van vestidos igual y en la acción sus vidas se parecen mucho. ¿Cuál es la diferencia? Un día, el primero, Está en problemas económicos severos. Y tiene la oportunidad de hacer una, una tramolla. Pequeña. No, no le va a hacer mucho daño a nadie. Y va a solucionar su economía para siempre. Y prácticamente no hay posibilidad de que den con él. El primero. No tiene que pensarlo ni una sola vez. No. Su seguridad está en Hashem. Él no va a profanar la Torah por algo que tiene que ver con el sustento de este mundo. Su seguridad, mi seguridad está en Hashem Y en Hashem pongo toda mi esperanza. Y sé que no me va a faltar nada, dice. El segundo está en problemas y le aparece <risa> ya no una tramoya, algo con lo que de verdad va a terminar con sus problemas para siempre, pero es pesado, es difícil de justificar. Entonces va a ser todo un procedimiento racional y va a sacar distintos tomos de la Gemara y va a sacar cosas de contexto, de acá y de allá, y va a respaldar esta decisión con esto, y esta interpretación con esto, hasta que logre sacar una conclusión que sea en realidad lo contrario de la verdad. Y entonces va a cometer la acción, maldito el hombre que confía en el hombre, que ponga su seguridad en el hombre, y ponga carne en su brazo, se lleve a la acción. Y entonces, lo que va a ocurrir es el final del verso. y yasur libo. De Hashem. de Allem se va a aislar su corazón. Que de Hashem se va a aislar su corazón. Está puesto al final del verso, pero sostiene a todo el verso. En las acciones, ambos son iguales. Pero aquel que no deja que las acciones le den forma, aquel que deja que sus pensamientos se vayan a otro lado, aquel que además de que las acciones le den forma, no se asegura de estar en Torá, pero la Torá que le enseña a pensar, no la Torá que le hace creer que él puede conjurar un ángel, la Torá que le enseña a pensar y que por consiguiente le va a permitir decidir sabiamente en esas encrucijadas de duda que vimos al principio de todo. Ahí es donde está la diferencia. Si yo, si yo quiero realmente hacer mi camino de Tikkun, necesito, necesito la resonancia de ambas cosas. La primera es la acción correcta. Pero la acción correcta, como hemos estudiado en tantos otros contextos, se trata de un acto sagrado, ritual, o sea, darle tzedakah a alguien que precisa, o sea, subvencionar algo que quiero que salga al mundo e ilumine, lo que sea, da igual. Hace falta la intención también, y la intención me la da la Torah que aprendo desde el principio hacia adentro, hacia lo profundo. Y te prometo que el día que estás preparado, que insiste tu cli verdadero, verdad para recibir las dulces mieles de los secretos más profundos que enseñó Rabishim On Bar en su último shiur, en su último día, en la Hidra Zuta, cuando vinieron coros incluso de ángeles que recibieron permiso del firmamento de venir a atender a las palabras de Ravishim Shimon que reveló cosas que ni siquiera en los cielos habían sido nunca reveladas. Y después de ese se prendió fuego y partió junto con su alumno Ravitzhak. En el momento en que estás preparado para entender de ahí una sola palabra, esa palabra va a venir a ti. Y lo que va a venir, más importante que la palabra, es el sentido de esa palabra. Es el lugar de esa palabra en la divinidad que te constituye. Y es qué hacer con esa palabra. Ahora sí, al Ricanati. Este es mi postre. Dice el Ricanati... Un postre. Dice el Ricanati... En su comentario para Yad Vayahi, hoja 37. Porque cuando estaban, cuando los Hasidim antiguos vean Sheima Asé y hombres de acción, está hablando a los antiguos sabios iniciáticos de verdad, que eran Hasidim que practicaban el Gesel todo el tiempo, y eran Sheima Asé, hombres de acción porque practicaban la cabalá en sus vidas de verdad y, y la vivían y hacían cosas con eso, porque lo vivían. Cuando se unían en soledad, en aislamiento, de Osquim Basodotha Elionim y se ocupaban en los secretos superiores, atención, hay Medamim de cuach ellos imaginaban con la fuerza de la potencia de dibujo de sus pensamientos hadvarim hahem como esas mismas cosas que estudiaban de los secretos superiores y entonces las imaginaban, las veían, con la facultad de dibujar cosas en el pensamiento, las veían como grabadas ante ellos. Y entonces, cuando ellos enlazaban su nefesh con el nefesh superior, ellos hadvarim esas cosas que estaban en los secretos superiores que ellos estudiaban y que ellos veían con la potencia de dibujar de sus pensamientos como grabados ante ellos cuando se conectaban con su nefesh, el nefesh superior, cuando conectaban lo divino en que soy con lo divino que hay en mí esas cosas empezaban y se multiplicaban mitravim un um mitvarhim, y eran bendecidas un um mitgalim elen y se revelaban por sí mismas meafisat desde el cero del pensamiento o sea desde el pensamiento que es inasible y que no es sensible las cosas venían a lo sensible por sí mismas. Que Adam ha poteach maim, como un hombre que abre un depósito de agua. un eilach de eilach. Y el agua fluye y se expande más y más. Y hamakshaba had porque el pensamiento apegado apegado al pensamiento divino y ama corriha a pasek es la fuente y el manantial que no que no se frenará Aquí el recanati cuando es para mal es al revés pero cuando es para bien esto es uno de los dibujos del camino más, más hermosos que, que he visto nunca. Y, y espero que así haya sido para ustedes también. Nunca encuentro acá... Ah, en ajustes. Un segundo. Uh -huh. Listo. Aquí dejar de compartir. Ya está. ¡Ay! Este último pasaje del Recanati que vimos, humildemente, es, creo que es la descripción del camino más dulce que conozco. Que empieza con todo el resto que hemos conversado acerca de estos casi 100 minutos. Y en la culminación, como en la culminación de este mismo camino al modo en que lo describí en el libro de Sabiel, al final, ya es indistinguible lo divino que hay en mí de lo divino en que soy, porque es como que, como en el mundo de los átomos las valencias químicas, todas, mis valencias químicas están conectadas directamente a valencias químicas de lo divino en esa alquimia maravillosa del alma. Hasta aquí, amigos míos, Fabrín, mi intervención que pensaba ser mucho más corta. Espero que les haya sido de bien y si alguien quiere ahora comentar algo, preguntar algo, es el momento. Adelante. A ver, para el postre. Bueno, siendo que no, ha sido un honor compartir esto juntos, amigos. Que podamos compartir muchos de estos. Les voy a dejar abajo, voy a volver ahora a la postre, fueron muchas más citas. Pero que pensaba, pero voy a intentar dejarles las citas. Para quien no tenga los libros nuestros que cité, voy a dejar también los links en todos los lugares donde se va, donde estamos para publicar este video, donde sé que lo habrás encontrado ahora en diferido. Y con ayuda de Hashem, tenemos mucho para hacer juntos, amigos. Empieza en la acción y sigue en la Torah. En este Israel, en este Israel de pacto con Torah. Que crece y que nosotros en nuestro especial dimos en llamarlo el templo de pasos. Esta suerte de templo que nos conecta de modo disperso en el espacio, pero ¿qué más da? Y que se construye de los pasos que damos todos nosotros. De los pasos, de los pasos que damos estudiando, llevando a la práctica, difundiendo, haciendo cosas compartiendo, eh, también participando de, de la economía del Templo de Pasos de cualquiera de las formas posibles, porque si no, ¿cómo hacemos todo lo que hacemos? De todos estos modos, todo eso nos constituye hasta el punto en que nosotros lo queramos y podemos quererlo muchísimo. Podemos llegar a ser una jaburá de javerín, como esos que se juntan, a llevar a la práctica, a llevar a la práctica de verdad la enseñanza que nos convierte individualmente y en conjunto en más divinos cada vez. Es de lo que se trata. Ahora acabo de darme cuenta que en realidad no miré casi nunca a la cámara. Este, pido disculpas, tengo que aprender esto también. Lo que pasa es que tengo acá un texto de referencia en el iPad y acá tengo... Otro teléfono que también está acá adentro ahora mismo, este, qué raro que no lo veo, pero bueno, pero está acá adentro ahora mismo y es de donde escucho si alguien de ustedes me habla para que no acople la computadora este, y así. Bueno, amigos queridos, mi brajá con todos ustedes, seguimos juntos en la tertulia del Templo de Pasos en Telegram, espero vuestros comentarios y seguimos conversando y creciendo juntos. Shalom, shalom, y brajá para todos. Shalom, shalom, gracias, Rabino. Shalom, shalom. Todos. Shalom. Daniel, gracias. Gracias a ustedes, qué gusto. Shalom, shalom.